Señores, tremendo lío entre la mami Jordan y DJ Sammy. Se han tirado para el puyito en las redes sociales. La mami Jordan subió un Story diciendo, Sammy, yo no lo subo el video porque Jen no quiere. El día que estábamos en el privity que la sacaste de allá. Yo no hablo mierda, el día del privity amaneciste con ella dando, ya saben qué. Bueno. So, Sammy. Pues le puso también una historia y dijo casi mira ese relajito que tiene tu amiga Jen de ella no hablar nada y mandar sus falsedades a página de chismes de mí se va a acabar. Porque si es verdad ella no dice nada con su boca para ella eso la tiene a ustedes para que ella pueda quedar como mosquita y víctima y yo mal. Ok ya se sí acabó eso los videos que muestran las conversaciones no son íntimos son videos de tu amiga Jen que estaba dándome golpes y amenazándome. Jen, el daño que siempre me has tratado de hacer en silencio por el hecho de yo no estar contigo, Dios te lo cobrará. Mami Jordan tiene 10 minutos para que enseñe el video. Yo saliendo de un privity con Jen, si no, tú sabes lo que viene. Tiran piedra y luego esconden la, la mano. mano. Picante, picante esto en las redes sociales después del lío de jailín de y la perversa en la discoteca donde estaba Jen Quesada y Jailin le dijo par de vainas a las dos. Y ahí se ha desatado un corre-corre, un dime direte, tanto en la plataforma de Alofoque y varias entrevistas que han salido por ahí. Ahora se involucra a la mamá mayor que no sé qué pinta a ella en el lío, pero se involucró ella misma. Sola. <risa> ella siempre se mete en todo. No sé qué pinta, porque <risa> el, día, el, el, día, el, día, el día del lío ya estaba aquí con nosotros en, en el par. Es claro. que ella busca siempre algo y todas son sus amigas. Porque todas Entonces, son mis amigas no y entendemos. tengo que defender a mis amigas. No entendemos, no entendemos, pero eso es sonido.